Buenos días. Pase por favor. Soy la doctora Calvo. Buenos días, doctora. Encantado de conocerla. Soy Mateo Rodríguez. Mucho gusto. ¿Qué lo trae aquí hoy? Pues no me siento bien. Me duele el estómago hace unos días. El dolor de estómago puede ser causado por varias cosas. Es necesario hacerte varias preguntas sobre tus síntomas para determinar Exactamente, ¿qué tienes? Me parece muy bien. Dígame, por favor, ¿ha tenido fiebre o diarrea durante estos días? No, no he tenido fiebre, pero sí diarrea varias veces. ¿Ha visto sangre cuando va al baño? No, no he visto para nada. ¿Ha notado pérdida de peso en los últimos días? No, mi peso sigue igual. ¿Cómo ha sido su nivel de energía estos días? Mi energía ha sido normal. No he tenido fatiga. Está claro que usted no tiene reflujo ácido, pero podrían ser otras enfermedades. Es probable que usted tenga celiaquía o la enfermedad de Crohn u otra. Es necesario que vaya al laboratorio para que le hagan varios exámenes. Muy bien, doctora. Muchas gracias.